Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, eh, chicos, subí tarde este video, bueno, muy tarde, pero en realidad todavía tienen tiempo, tienen 11 horas 33, hasta que se vuelva a reiniciar lo que tiene que ver con el calendario de Adviento. Bien, o sea, tienen tiempo todavía. No es tarde del todo. Pero pido disculpas el tema es que abajo le estoy dejando mi Instagram para aquellos que quieran seguirme y ver lo que me pasó. Más o menos puse ahí. Pueden leer los comentarios y todo lo que fueron dejando. Les agradezco a todos los, los, eh, los mensajes de aliento y de apoyo. La verdad es que, bueno, nada hoy tuve que ir al médico y estuve medio complicado. Estoy muy dolorido todavía, pero bueno, de a poquito vamos saliendo. Y, y gracias de corazón a todos los que se preocuparon por mí. Nada, diciendo eso, nos metemos directamente en el calendario de adviento. Eh, tenemos este vehículo, 130 PM Comprar con oro, comprar con dinero real Hagan lo que quieran, pero cómprenlo ¿bien? El, el resumen es ese, hagan lo que quieran, pero cómprenlo es un, es un vehículo que está demasiado bien Es uno de los vehículos que te podría decir que prácticamente está bastante roto dentro del juego Tiene un daño promedio de 520, 243 de munición eh, AP O sea, con esa munición penetra eso Vamos a ponerle, obviamente lo tengo equipado así para, para lo que era Frontline que, no, que casi no sacaba, casi no, directamente no sacaba Munición de alto explosivo, y la hit ni nada. Eh, porque no, no quería ahorrar. Bueno, entonces tenemos una recarga de 11 con 28. Velocidad de giro de cañón 23 con 47. Recordad que este vehículo no gira todo el cañón, ¿bien? Gira un poco para acá y un poco para allá. No termina de girar el todo como si fuera, por ejemplo, el Scorpion. Eh, eh, después tienes menos 7 grados de depresión 37 de elevación, lo cual es una locura O sea, podés dispararla hasta a un pájaro Que esté delante tuyo eh, 2.16, cierre de retícula, 0.31 de dispersión Esa dispersión no creo que sea 0.31 Debe ser unos 0.33 reales Pensá que es un cañón bastante, bastante grueso Por decirlo así, 130 milímetros A ver no es que no es preciso, sí es muy preciso Pero obviamente existe el RNG Y puede que un par de veces te trolee Y digas, what, cómo puede ser que no vaya a pegar un tiro Con 0.31, brother Que en realidad 0.31, pero si querés Le sacás esto, que yo te lo aconsejo realmente Yo lo equiparía así ¿eh? Yo lo equiparía realmente así Con lo cual estás recargando en 10.80 Estás con una velocidad de apuntamiento de 2.06 Y disparciendo 0.30 Está muy muy bien, vida 1100, no es tanto Blindaje, no tenés ningún tipo de blindaje, 0 Potencia específica de 16, 17,48. ¿Por qué? Yo le puse esto para poder cambiar de flanco y moverme. A veces necesitas incluso subir algunas cuestas y sin esto se hace un poquito más pesado el tanque. Con lo cual te va a costar más moverte por el campo de batalla. Velocidad máxima 69. Pensé que le subimos con, con el turbo, le subimos un poquito más todavía. Eh, velocidad de rotación gira bastante bien sobre su eje. Camuflaje de 661. O sea, dentro de lo, del promedio no es el que más camuflaje tiene ni mucho menos. Tampoco es el que menos... Está poco por encima de los medianos, que tienen alrededor de entre 450, 400 y pico, hasta unos 550, 580, 600 en algunos casos, raros, pero también los hay de 600 y pico. Y eh, este tiene 661. Eh, no es lo mejor del mundo, pero te va a servir, bien. Eh, te va a servir, el tema es que una vez que disparaste... Te van a ver porque, bueno, igualmente tampoco es lo peor, pero 6,27 te van a ver eh, si no haces la regla de los 15 metros. Bien, eso es importantísimo. Y el rango de visión es de 403 metros. Si quieres tener más visión acá, yo lo que te recomiendo es que le saques el turbo y pruebes con ponerle lo que son las ópticas. Bien, no te recomiendo realmente del todo lo que es el telescopio binocular. ¿Por qué? Porque el telescopio se te va a salir a medida que vos quieras girar. Que rotes sobre tu eje. Es importante que esto sepas. El telescopio te da mucho más visión. Te da un 25% más. Lo cual es mucho y pasarías eh, por, por muchísimo los 445 metros. Pero tenés que tener en cuenta eso. Que una vez que vos eh, te moviste hacia un lado, por ejemplo. El telescopio sale, se desenfoca y perdiste lo que es ese, esa potenciación en la visión. En cambio, con las ópticas tenés un 10%. Pero de manera... Eh, totalmente, digamos, en todo el tiempo. No, no, no se pierde nunca. Por más que gires, que te muevas, no, no puedes. O sea, puedes hacer lo que quieras, básicamente. Bien, el telescopio no. Te moviste, giraste, no el cañón, no el cañón, sino el chasis del vehículo. Gira el chasis y el telescopio pierde. Hasta que se vuelve a conectar de nuevo, se vuelve a, a instalar, por decirlo así, y ya vas a tener de nuevo tus 25% más. Al tener, si, te, si tuvieras un. Cañón que gira 180 grados eh, O 360 incluso Te diría sí poner telescopio, ponele en supuesto caso Tendría que ser muy campero realmente Pero los, ETR, los STRB Los UDs, todo eso Pueden ser que usen telescopio porque al tener eh, Esa mecánica que tienen los, los, tanque, los anti Tanques, los antitanques Suecos, eh, te vendría bastante bien porque no pierde el telescopio, pero en este caso sí lo perderías Por eso no te, lo, no te lo aconsejo La radio 777, lo cual está bastante bien No es lo mejor del mundo Puede que se quede un poquito corta, le puedes poner la habilidad de señal amplificada, te va a hacer también que tengas un poquito más de señal de radio. En resumen, es un tancazo, es una bestia, es uno de los mejores cazatanques de eh, Tier 8 ruso. Cuando salió decían que era la contra, que era el Scorpion ruso. Bien, así como estaba antes el único que dominaba siempre el campo de batalla era el Scorpion, que igualmente creo que lo sigue siendo, pero... En este caso tenemos aquí la contrapartida, la contracara, que es la 130 PM. Bueno, amigos, hasta acá el directo, el directo, el video de hoy. Así que les dejo abajo mi insta por si quieren pasar ahí. Muchas gracias, los quiero a todos de, de, de corazón. Son unos genios y nos veremos en el próximo video de estos eh, microanálisis de calendario de advientos. Besos, cómprenlo, está muy bueno. Chau, chau.